Bueno, básicamente es la institucionalización de un debate que sea obligatorio para Ajá. los candidatos que son tanto que encabezan listas a gobernadores como también en las intermedias que encabezan listas Ajá. a diputados o legisladores nacionales o provinciales. ¿Esto a nivel nacional ya existe? Esto ya existe, se hizo eh, una modificación en el código electoral eh, hay una ONG que llevó a cabo esto, Argentina Debate, uh -huh. eh, que de hecho para este proyecto eh, la coautora Josefina Canale también mandó el proyecto para que nos hicieran observaciones porque se ha dado que en muchas provincias esto se ha hecho por un decreto, ¿sí? Uh -huh. Y hay pocas provincias que lo tienen obligatorio, un debate obligatorio en una ley. Una de esas es Río Negro. Y bueno, la verdad es que nosotros creemos que es una manera de, por un lado, acercar la información y del acceso de la, de la información pública a la ciudadanía, y por otro lado, generar un estándar que sea igualitario, equitativo para los candidatos o candidatas que se presenten, sin ningún sesgo, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces se hacen diversos debates con algún tipo de sesgo, ...que perjudican o benefician a, algún, a alguna candidata... ...y esto es obviamente lo que se Pero busca que no por pase. parte de quién en ese caso? ¿De dónde han detectado ustedes ese, ese sesgo? A ver, muchas veces porque lo hacen cámaras... ...un ejemplo, lo hacen cámaras empresariales, ¿no? Mm. Entonces quizás no se pregunta tanto del lado del trabajador, ¿no? Uh -huh. Otras veces es al revés, ¿no? Lo hace un sindicato, entonces se obvia... Entonces, para tener temáticas que sean, digamos, equitativas, que sean también de interés de toda la ciudadanía, incluso en el proyecto nosotros hemos puesto la mínima cantidad de temas que son temas transversales para uh -huh. la ciudadanía, como seguridad, salud educación, economía, empleo, claro. empleo, economía, producción, uh -huh. son esos temas que hemos puesto como base, como lo, básicos. No, a ver, para que me quede claro, el proyecto eh, instaura uno de manera obligatoria, lo que no quiere decir que no se pueda realizar el resto. Por supuesto, se puede realizar el resto y puede ir, pero a ese es obligatorio claro. bajo pena de sanción. ¿sí? Uh -huh. Es decir, qué sanción y la sanción es que se le quite el espacio publicitario que el Estado habitualmente le da a los partidos políticos subvencionados, subsidiados, para que puedan publicitar, uh -huh. que se le quite ese espacio. Le voy a poner una voz en contra. Sí. Agustina Fiedel. Bueno, no no es que esté eh, en contra del proyecto. Sí. A mí me parece que está bueno tener un debate institucionalizado, uh -huh. lo que me parece también, en base a la experiencia que hemos tenido uh -huh. en, en el armado de otros debates, que es que el candidato va a elegir ese debate y no va a ir a otros. Este, porque va a ir al obligatorio y porque además sí, los debates en general significan que es una exposición que a lo mejor no quieren tener uh -huh. porque el debate es un momento de tensión, es un momento de estrés, es un momento de preguntas que a lo mejor no te no te convienen o no te gustarían responder. Un examen también. Exa es como un examen, exactamente, es como uno estar uh -huh. en una mesa universitaria. Por eso me parece que van a elegir uno, y van a dejar de ir a los otros. Lógicamente van a ir a, al obligatorio para no tener la sanción. Claro. Y me parece que eso no democratiza. Uh -huh. O sea o, no, o, o de alguna forma, eh, ¿cómo lo puedo decir? No permite que se siga preguntando sobre otros temas que, que pueden llegar a ser de interés también. bueno eh... Nosotros dos cosas a lo que vos me estás diciendo, porque he recibido también esa crítica, pero por otro lado hay otra postura. Ayer en una radio me decían, bueno, yo estoy harta de ver 50.000 debates y todos desordenados. Hoy el candidato o candidata tiene la posibilidad de no ir si no quiere ir. Y en muchos casos ha pasado que hay a debates que eligen no ir. ¿sí? Uh -huh. Esto va a seguir pasando, porque ya pasa y porque ningún debate es obligatorio. Y ahí estará la sanción social o la sanción de, del grupo que lo realice el Ajá. debate. ¿sí? Y por otro lado, la democratización se habla incluso por la accesibilidad tanto del candidato como de las personas, porque acá se tiene que garantizar por parte del Estado que estén todos los medios de comunicación, que estén digamos todos los medios periodísticos, eh, de Ajá. prensa, etcétera. Y por otro lado, cuando yo hablo de un mínimo de temas, no significa que haya un, muchas más temáticas. Por ejemplo, ¿qué determina la ley? Ese mínimo de temas, que, que en este esquema es la Junta Electoral, pueda imponer otras temáticas que están en agenda pública y que son de interés general. Y, y vamos a ver el tema: a ver, por ejemplo, minería medio ambiente. Sabemos que en Mendoza son temas de interés general que están permanentemente y que, en la agenda. a lo mejor les gustaría evitar, a y, los candidatos les gustaría evitar. Y para eso está la autoridad, claro, ver, claro, claro, Pero, y, y para y, eso está la autoridad de aplicación. Y en, en ese armado, ¿qué, qué, ¿quién aportaría esa mirada? Esa mirada que quizás puede llegar a ser incómoda para los candidatos. Bueno, justamente están las universidades donde el, el, el, el proyecto determina que se va a hacer en un lugar neutral en donde se va a establecer este tipo de mirada alternativa a las temáticas. Incluso el proyecto determina que la Junta va a tener que hacer un reglamento interno de actuación, es decir, quién empieza, cómo se sortea, cuándo, cuánto tiempo va a tener cada, cada candidato? candidato, qué ¿Qué cantidad de derecho a réplica? Digamos, hay diferentes temas claro. que se, se establecen Igual en un reglamento Igual en muy porque con tantos temas yo pienso que no termina más. No, pero fíjate que en Argentina debate, que, que mm. encima malísimos, otra instancia... malísimo Para mí también son malísimos porque mm. para mí no es un debate. Que, uh -huh. que es eh, eh, si se quiere otra discusión. Sí, sim simplemente son exposición de ideas como si uno lo hiciera en, en no sé en, en la radio o en cualquier otro uh -huh. lugar. Pero no hay esta cosa de, no poder, hay debate, de poder dialogar y de poder compartir ideas, pero en, en, de forma más fluida y en el momento. pero Hemos tenido debates con pases de factura que no le interesan sí, a nadie. A nadie le digo. Porque no hay propuesta, no hay. Bueno, eso tiene que ver con la organización, pero hay otra cosa. Cuando vos generás este encuentro o este espacio institucional vos tenés también asegurarte después de que de, ...de preguntar ciertas cosas que están dentro de la plataforma electoral... ...porque cuando un partido se presenta... Claro, presenta una... ...presenta una plataforma que está dentro de la Junta Electoral... Uh -huh. ...o sea que la misma Junta Electoral puede de cada plataforma... ...ver las temáticas que ha presentado y decir... ...bueno, sobre esto vamos a presentar, claro. Digamos, sobre algo, esto vamos a... Hay algo que es muy interesante dentro de, del proyecto de Daniela García... ...y que de hecho nosotros lo hemos planteado en el programa otras veces... ...que es la posibilidad de que uno después tenga una condena social, si se quiere, cuando el candidato no cumple justamente con su promesa. Porque tenemos un montón de candidatos que en campaña prometen, no sé, cualquier sí, cosa, sí. y uno a lo mejor deposita su voto esperanzado con que eso finalmente suceda, pero no sucede. Entonces, ustedes también han estipulado en el proyecto la posibilidad de que haya una especie de condena social en sí, ese sentido. Sí, en realidad está estipulado en, en relación a que es un proyecto que institucionalice un debate, por lo cual todo lo que se diga ahí, después la condena social pasa claro, derecho, porque eso queda grabado. Pero no, claro. no es que, hay pero una no multa es que a se sanciona claro, claro. a, a, digamos, justamente. Eso lo planteamos uh -huh. y lo hemos estado hablando. Y mirá lo que pasa. Te, te, te doy un ejemplo de algo que pasó en Mendoza. Eh, minería varios de los candidatos dijeron de que sí iban a hacer minería ¿sí? uh -huh. se sancionó una ley digamos el humor social y también digamos hubo una protesta digamos que, que obviamente que no quería y se vuelve atrás en ese sentido C Cómo haces, digamos, no, no puedes condenar a nadie porque él dijo lo que iba a hacer. En este caso, el gobernador y los otros partidos también que apoyaron uh -huh. y sin embargo el contexto social, claro, el contexto social no dio para que se realice. Lo cual Entonces, es buenísimo también, ¿no? Ta también es bueno porque, por, porque también eso es una habla, forma de marcar la cancha. Es decir, mira, no es, no es un cheque en blanco y no puedo hacer lo que quiera. Exacto, uh -huh. eso habla de la participación real democratizada de la ciudadanía.